¡Pobre me huyes! ¿Qué pasó? ¡Madre mía! No, voy a perder. ¿Qué, pasó? ¿Qué, ¿Qué? No puede ser. ¿Ahora qué? ¿Qué hago? No, ya estoy calificando ya. Me saqué <risa> con un frijol y me quedé estancado y. ¿Qué es esto? No. <risa> Sí, parece que quiere aletear o algo así. Sí. Acá me encontré por existencia. Oye, eso fue injusto.